Con el Gol 19. hace mucho tiempo que no hago videos de mecánica, pero bueno, como hoy es el día del mecánico, vamos a hacerle honor al día lunes feriado. Y bueno, empecemos. Voy a limpiar lo que es esto: se llama la válvula eh, EGR. Si sí. esto está en todos los autos diésel, la función es recuperar los gases o se queman. ¿Sí? Todos los gases que no se queman y antes de que salgan por el escape van por acá y vuelven de vuelta a la cámara de combustión. Pero el problema más grande de los diésel, de todos los diésel es la contaminación. Por eso es que a veces esta válvula es necesaria y nos ayuda mucho con el tema de la salida del humo negro, o el caño escape, y nos puede ayudar también en lo que es pasar la BTB. A muchos nos vuelve loco las, eh, el tema del humo negro, eso se transforma en una pesadilla a la hora de hacer la, la BTB, la ITV. Eh, entonces empezamos a poner el de inyectores, a tratar de ver si es el catalizador. Y una de las causas puede ser esto, así que vamos a desarmarlo y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Debe estar lleno, lleno, lleno de de carbonilla, de suciedad, el diésel. Vamos a darle. y saqué ahí hay ahí dos tuercas si, ¿sí? la medida es la medida 12 y ahora estoy sacando esta que son eh, llave allen 10 estoy usando un tubo 10 y bueno, un clic estas son la, las tuercas que van justamente allá abajo para más comodidad saqué lo que es eh, el, la manguera, la manguera gigante esa del, del filtro de aire Así que bueno, ahora voy a sacar estos dos tornillos que tiene acá y ya saldría nuestra válvula EGR. bien pro eh bien pro bien profesional bueno oh, se cayó la junta se cayó todo pero bueno acá salió ya nuestra válvula EGR acá la tenemos no parece que esté tan sucia pero es posiblemente una de las causas de por qué eh, me está humiendo negro el auto va no tanto apenas lo acelero empieza comer un poco en él así que bueno lo que yo voy a hacer lo voy a limpiar eh, fíjense ahí fíjate papá el logo de audio ¿eh? que me decís yo el otro día me enteré que volkswagen es dueño de lamborghini de bugatti de, de todas las grandes marcas así que bueno vamos a ver si por lo menos tenemos algún tornillo de lamborghini acá en el auto vamos a limpiarlo con, con nafta y bueno vamos a ver qué pasa Importante saber también de que esto lleva unas juntas. ¿sí? Ahí está la que está viendo acá. Esto es una junta y acá también llega una junta que es la que se me cayó con el tornillo. Así que, bueno, para tener en cuenta eso, esto adentro debe estar. A ver, che. Sí, ahí tenemos bastante mugre. Pero bueno, creo que es normal los diésel es inevitable la pieza quedó bastante limpia adentro tanto por afuera la válvula ya adentro bueno ya mostré que quedó bastante limpia también eh, vamos a ver qué pasa espero que deje de humear negros no, no humea tanto pero tengo miedo de que me rechacen la, la ITV. quería recomendarles una marca no me, no me pagan por esto ni nada por no publicidad ni nada pero les puedo asegurar que a esta a este Cricket le he dado con todo, he ajustado desajustado tornillos muy muy duros y como yo no tengo un mango de fuerza bueno he usado el, este Cricket Me salió 600 pesos hace 4 meses y la verdad es que se comporta muy bien, o sea no tiene juego esta parte sigue sigue como el primer día, como nuevo. Este, así que bueno la marca Rain, obviamente no es un vaco, no es un Stanley, pero eh, es bastante bueno así que vamos a proceder a la reinstalación de la válvula EGR embocando esta parte acá abajo necesito la luz la lamparita la lumbra. y embocamos ahí me acuerdo cuando veía tutoriales de mecánica y hablaban de lo difícil que es laburar y tener una cámara o un celular en la mano. Ahí va. ¿eh? Vamos a poner las tuerquitas, así se queda fijo. ¿eh? No olvidarse de la junta. La 12. El tiempo que te ahorras acercando un tornillo, no. La verdad que no tiene precio. No son tan caras, eh Bueno, igual obviamente la marca no, no es de las mejores del mundo Digamos que no se puede comprender, lo que es, mira lo que es Acerca, tiki, tiki, tiki, tiki ah. Esto es pasar del infierno al paraíso para alguien que es aficionado a la mecánica El mejor regalo del mundo me zafa porque no estoy mirando el tornillo, sino que estoy mirando la pantalla de la cámara. Obviamente, esto no es para ajustar, pero si sí acercas, acercas, a ver, a ver, ahí va. También flojita, entonces el cricket no funciona. Mira, mira en cuánto lo hago, eh. Patada viejo. En una patada lo haces. Así que anda corriendo ya la ferrotería a la ferretería, cómprate una llave de esta. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Y los lugares donde no puedes ver la, eh, la tuerca no sabes. vas ajustando. No sabes. Metes esto y listo. Y acá. Ah, me olvidé de ajustar ese tornillo que está ahí. Que lo habías ajustado para separar las partes. Esta parte no la voy a grabar porque se me va a ser muy difícil ajustar eso. <ríe> ahí viene. el de mi viejo, que siempre me daba, era el de siempre tratar de acercar lo más que se pueda con la mano al tornillo. Así que mismo consejo le doy al que esté viendo este video. Si usted ya sabe mucho de mecánica seguramente no hace falta que esto se lo repita. Pero si, no es, si usted es un aficionado que está aprendiendo hace poco como yo, este consejo no viene nada mal, porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo renegando Y si es necesario hacerle fuerza con los dedos, hacesela Porque es el tiempo que te va a ahorrar con la llave que muchas veces es muy incómoda ponerla Así que bueno, eso era fíjese todo lo que lo acerqué con los dedos Muchísimo, y me queda, me queda bastante Bueno, bueno, bueno, ahí quedó listo la válvula EGR quedó instalada. Pero ahora falta la conexión de las mangueras. Bueno. Estos dos que tenemos acá son selon, selenoides. Se llaman selenoides. Sí. ¿sí? Esa es la palabra correcta. Si hay alguien que sepa mucho de esto, que me corrija. Y esto trabajan con eh, la bomba de vacío. Según lo que yo tengo entendido, esto se encarga de... Funciona como la sonda lambda, que es la que va midiendo todo el tiempo eh, la cantidad de, de oxígeno que hay en el catalizador para devolverlo a ese gas, quemarlo y devolverlo con nitrógeno, nitrógeno hacia el, el, el ambiente digamos Creo que esa misma función cumple en lo que es el diésel Así que bueno, vamos a conectarlo Esta manguera que ven acá va al primer selenoide esto porque va por acá, va hacia ahí, se le alcanzan a ver a ver si enfoca. Bueno, ahí está, ahora sí se ve. Ahora sí, ahora sí, estaba mal configurada la cámara. Bueno, va ahí, fíjense que después sale otra que va por acá. Y va al segundo selenoide, este es este Es medio complejo porque está todo muy ajustado. Se conecta por medio de esto. Ahí o espero que me puedan entender. Cualquier duda me avisan y yo. de la forma de cómo puedo ayudarles a volver a conectar su EGR. Y este va acá al segundo selenoide. Esto viene directamente del, de la mariposa, creo que se llama mariposa en el 10, la verdad que no estoy muy seguro La mariposa que sería la, la toma de aire Y del segundo se o sea del primero va al segundo Y del segundo va a lo que es, no me pregunten por qué, al freno ¿Sí? Debe trabajar como dije, como bomba de vacío este, Regulando lo que es el valentí y bueno, también regulando lo que es la, la salida de los gases otra cosa muy buena para hacer cuando eh, sentimos que nuestro auto está medio chancho, fíjense Es limpiar lo que es eh, la mariposa, esta es la mariposa del IS Y... No amor que tenés, papá Se ¿Te abre todo eso, eh, no es bueno, <ríe> todo eso señores es, que eh, como aceite, eh. pero nunca pude llegar a ver acá adentro, así, Está ha tapado muy. todo eso es contaminación y la mala calidad de nuestro querido diésel yo no quiero pecar de ignorante, pero según lo que veo, eso todo eso brillante puede ser azufre. Que en el caso de este Gol, que no tiene eh, inyectores electrónicos, que tiene una bomba mecánica, es necesario. O sea que no es bueno ponerle euro Diesel sino que ponerle gasoil como diésel como. Hasta ya no sé qué ponerle, no me animo a limpiar con, con nada, con aceite, con nada. Pero si sí podemos ir limpiando la entrada, esto yo también yo lo limpié con un poco de W40. Le mandas ahí limpiar la entrada para que por lo menos el auto pueda respirar tranquilo. ¿Sí? Recuerden que por acá el auto respira, digamos. A ver. Si vos le das arranque al auto, esto chupa, o sea, absorbe mucho, mucho oxígeno. Acá está el filtro de aire. Y bueno, conclusión. Creo que el auto va a andar mucho mejor, va a tener un poco más de reacción con la limpieza del EGR eh, Si no llega a funcionar eso, lo que voy a estar haciendo es limpiar los inyectores No me pregunten cómo, porque como les vuelvo a repetir, yo soy un aficionado Pero me encanta meterle mano a estas máquinas Y aparte con el Gol mucho no te puedes equivocar, porque este no, no tiene cosas tan complicadas Por eso lo vamos a dejar acá el video Espero que les haya gustado. Si les gustaría que yo siga con videos de mecánica, eh, este video, este canal es eh, de, del Falcon. Eh, o sea la mayoría de los seguidores son del Falcon. Pero no, no viene nada mal meter un poquito de mecánica sencilla. Eh, un par de consejos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Otro consejo que le puedo dar es que puedan ver la lista de reproducción que tengo acerca del electroventilador, por qué no funciona, cuándo se sopla la junta, causas de calentamiento de un auto y bueno, muchísimos otros videos que saque acerca de la mecánica del gol. Nos estamos viendo, un abrazo, chao.